Voy a intentar vivir bien Y cuando digo bien Es bien Sin causar problemas a nadie Sin dejar que nadie me los produzca Trataré la vida positivamente De hablar con mucha calma con la gente Evitaré a cualquiera que sea indecente Solo admitiré a personas consecuentes Evitaré a cualquiera que sea indecente Solo admitir a personas con secuentes. Esto no es una presunción. Esto no es una confesión. Es simplemente una puerta abierta de un corazón poeta en alerta. No intentaré por nada del mundo Ser un ser perfecto porque tengo defectos Sí procuraré que estos no molesten Que no hagan daño a quien yo respete Intentaré ser lo más acogedor que mi paso por la vida no produzca dolor. Miraré la vida del modo más positivo. Y viviré huyendo siempre de lo negativo. Esto no es una presunción. Esto no es una confesión. Es simplemente una puerta abierta de un corazón poeta en alerta. Es simplemente una puerta abierta de un corazón poeta en alerta.